chicos! ¿Cómo están? Yo soy Belita. Bienvenidos a mi canal una vez más. Este, disculpen por subir tan tarde, pero es que ayer estuve grabando y grabé todo el video y no me di cuenta que se me había apagado mi, mi cámara porque no tenía batería. Porque siempre hace un ruidito cuando se apaga y no me había dado cuenta. Y así de... Ugh. Y eran como las 2 de la mañana y... Estaba muy cansada, así que mejor decidí hacerlo esta mañana del sábado. Así que discúlpenme por subir tan tarde. Chicos, en este video les voy a enseñar que llevo en mi kit de emergencia para la escuela. Este va a ser un video o una semana o mes de videos de regreso a clases. Así que si estás interesado, entonces por favor sigan viendo. Ah, pero antes quiero enviar saludos, este, quiero enviar saludos a Yaretzi Espinosa, Miriam López, mi prima, Aranza Flores, Evelyn Castro, Aris Guzmán, Alison Dayan, o Dayan, Saraí García y Fátima Carolina Heredia. Chicos, recuerden que si quieren saludos solamente tienen que comentarlo Ah, solamente tienen que comentarlo en la parte de abajo yo con mucho gusto les envío saludos en mi próximo video bueno, les voy a enseñar lo que tengo aquí tengo esta bolsa rosita no sé si ya vieron mi video de que, este, um, que hay en mi bolsa se los dejo aquí para que si están interesados solamente denle clic aquí para que puedan ir a verlo pero ahí tengo esta bolsita y también cargo esta bolsa bueno chicos, yo ya terminé la escuela, no es de qué caro, es de que si volvería a ir a la escuela. Estas son las cosas que yo usaría. Primer, primeramente conseguiría una bolsita media, media grandecita, no muy grande, pero esta es una bolsa de color rosa con piñas doradas, tiene una plaquita aquí, tiene cierres dorados. Que todavía tienen el plástico. Yo sé de esos que si tienen plástico no se lo voy a quitar hasta que se vea muy feo soy súper cuidadosa en ese sentido pero una vez en la escuela recuerdo que yo llevé un kit de emergencia como este no manchen chicos me lo robaron como al siguiente día o algo así como Quién sabe pero me lo robaron pero pues no importa este es simplemente el siguiente día ya tenía que tener otro porque nunca sabes cuando vas a ocupar cosas así que hay que ver lo que hay en esta primera bolsita primero lo que tengo aquí es mi peine y pasadores y liguitas a veces cuando tienes educación física este, te despeinas o sudas y tienes que ir al baño a lavarte la cara y, y tu cabello termina así así que no se te olvide cargar con un peinecito de preferencia uno más chiquito, este es el que tenía en mi casa y carguen pasadores y liguitas y también siempre cargo liguitas aquí en la muñeca siempre las tengo creo que a veces en algunos videos las quito pero siempre tengo estas liguitas y como dos pero nunca se las presto estas a nadie porque luego yo me quedo sin liguitas pero ustedes si quieren prestarle a sus amigas o algo solamente tienen que cargar más en sus bolsitas y después tengo un lipstick y un gloss este. si eres muy fan de usar lipsticks y glosses te recomiendo que uses que cargues con ellos este, a todo momento porque puede pasar el chico que te gusta y tú tienes los labios así como que muy secos así que saca rápido tu kit de emergencia, ponte poquito labial o lipstick y ya puedes ir a hablar muy tranquilamente con el chico que te gusta chicos pero la escuela es ir para estudiar no para conseguir novio ni nada ¿eh? pero I don't know. <risa> y después tengo aquí vaselina. Este, si no usas lip gloss ni labial, simplemente carga con esto. Esto es para que no se te resequen los labios porque a veces hace mucho frío y se te pueden resecar muchísimo. Y es muy importante que los mantengas muy, muy hidratados. Así que tengo esto. Y después tengo un hand sanitizer. Una cosita para... Para quitar las bacterias de las manos. <ríe> no sé ¿Cómo se llama? Pero este es el que tengo, en, que hay en mi bolsa. Huele muy rico. Este es de Bath and Body Works. Ahí venden unos paquetes chiquitos. También venden en, en México, venden en estas tiendas. ¿Cómo se llaman? Todo modas. Creo, creo que es todo modas. Venden un montón de accesorios y ahí venden cositas preciosas como estas. Tengo, de hecho compré un botecito chiquito. Igual de mi gel antibacterial se llama súper bonito y olía riquísimo y ya me lo acabé, pero la botella está divina. Puedes comprar cualquier bote grande y dejarlo en tu casa y solamente rellenarlo con un botecito chiquito. Puede ser cualquier bote, así que no tienen que a fuerzas comprar este. Pueden comprar todo el bote y ya irlo rellenando solamente así cada semana para la escuela. Por si no alcanzas a lavarte las manos o no te dejan salir los maestros, no sé, cualquier cosita. Y después tengo una crema, igual, esta la, la tengo en mi, que, ha, que hay en mi bolsa, pero esta está rellenada con otra crema, un bote grande esto y simplemente lo vas llenando. Cargo esta porque está chiquita, vean qué chiquita está. Este, me pueden caber muchas de estas en, mi, en mis bolsas y pues ya le puedes poner tú la crema que tú quieras, no tiene que ser, no tienen que comprar uno de estos cada vez, simplemente cómprense una botella chiquita o si ya se te acabó un, una crema con un bote chiquito, tengo ahorita una crema de Victoria's Secret que huele muy rico y este soy ya, yeah. les recomiendo mucho un botecito chiquito para su crema, igual para cuando hagan educación física y se sequen las manos, se pongan su gel y tengan las manos muy resecas como yo, siempre carguen con sus cremitas. Y después tengo aquí un espejito, yo creo que todas ocupamos un espejo. Les recomiendo que usen, que traigan dos espejos, uno para su bolsa, para su kit de emergencia o de supervivencia y otro para su mochila, porque a veces, a veces tu amiga te presta su dejen que pase la moto. A veces tu amiga te pide tu espejo y necesitas verte algo y ni modo de que, a ver, préstamelo, ahorita te lo doy, pues no. Este, así que te recomiendo que siempre utilices este, cargues con dos espejitos. Pueden ser chiquitos o como sea, pero yo, so, yo tengo este. Igual, este lo tengo en mi, que hay en mi bolsa. Muy importante que usen un desodorante. Ahora, venden unos chiquitos. Les recomiendo muchísimo que carguen con esos, no con uno grandote. Estos cárgalos y déjalos en tu casa. Hay unos que venden así preciosos, chiquititos. Están como de este tamaño. Son, están divinos, pero yo no tenía por el momento. Pero sí les recomiendo que lo carguen porque a veces con estos días... No sé cómo está en México ahorita los días, pero conmigo está medio caliente. Así que me gusta cargar con desodorante. O bueno, si fuera a la escuela, este me yo cargaba con desodorantes chiquititos. este Creo que los venden en Walmart, creo. Así de los... Sample o, o como se dicen cuando viajas, este venden um, desodorantes chiquitos, así que le, les recomiendo que usen, compren uno chiquito en vez de llevarse todo, toda la barrota ahí, como que no, pues como que no, pero bueno, como gusten. Este muy rápido, yo uso este desodorante que se supone que es natural. Este les recomiendo muchísimo estos desodorantes naturales, no en este en específico, pero. Digo, es bueno, pero quiero calarlo una semana más para ver si se lo recomiendo. Pero hasta ahorita todo súper bien. Este, estoy tratando de cambiar de desodorante ahorita a los que están llenos, llenos de químicos, a los más naturales. Sí, son un poquito, un poquito más costosos. Este casi no costó mucho. Esto cuesta lo de un desodorante normal. Huele como hombre, pero huele riquísimo. Pero bueno, lleven desodorante para la escuela porque después de educación física, uh, Nadie nos va a aguantar eh <risa> y para que vuelan más más rico les recomiendo un perfumito yo en lo personal este me gusta cargar con cosas miniaturas, para la escuela casi nunca usaba perfume pero ahorita que lo pienso me hubiera gustado llevarme perfumes este estos te las dan en cualquier este, en las tiendas en las malls como se dice en centros comerciales donde venden perfumes Pídeles que si sí te pueden dar un sample, un... hay ah, unos, no sé cómo se llaman, samples chiquitos um, para que puedas usar estos a la escuela. Y sí, para que no tengas que comprar todo el botezote porque no sabes si te va a gustar el perfume. Pero bueno, en fin. Creo que estoy hablando de más. Chicos, lleven un perfume chiquito. Mis compañeras siempre llevaban perfume de Victoria's Secret, de esos sprays. Y sí huelen rico, pero lo que no me gusta de esos sprays es de que son muy empadados al momento de la aplicación. Y solamente dura como dos minutos el, el olor. O sí, como cinco minutos huele y ya no huele nada y este, y por eso no me gusta, por eso no está cargar con un, con un este, perfume lo único que tienes que hacer es ponerte poquito en las muñecas no se vayan a poner cinco o 6 cosas porque no, no quieren empalagar a nadie chicos porque hasta el rato ustedes se van a andar mareando y súper feo así que pónganse poquito en la muñeca, así, poquito y si quieren en su dedo o directamente en su cuello y ya con sus dedos se lo pasan para acá. Y eso es todo, todo lo que necesitan. No vayas a empalagar al chico que te gusta. A veces a los hombres les gusta que las mujeres vuelan rico. Igual los hombres, este, a las mujeres nos gusta que ellos vuelan rico. Pero no tantísimo. Porque es empalagoso. Y bueno, eso es todo lo que tengo en esta primera bolsita. Ahora vamos con la siguiente. Me gusta esta bolsa porque porque tiene como tres espacios aquí yo pongo mis audífonos pero pues es un kit de emergencia no, no es emergencia no tener audífonos después en mi otra bolsita tengo papel de baño este, carguen ustedes con Kleenex, esos que están tapados porque yo no tenía así que lo puse así por este video pero siempre carguen con Kleenex puede servir igual como toilet paper o si una amiga anda de una emergencia, sálvale la vida y toma te lo tres, Bueno, no te lo presto, Te lo regalo. Que carguen con una bolsita de Kleenex. Son muy baratas en todos lados. Pero también venden en todo modas unas chiquitas. Y están decoradas súper bonitas. Tienen diseñitos de corazoncitos. Y no sé. He visto muchas de esas súper bonitas. Y después tengo aquí. Estas cositas para desinfectar. Estas también las cargué en, en mi bolsa. Este. A veces. A veces, cuando tienes. ¿Dónde está mi celular? Ahí está, pero bueno. A veces, cuando tienes tu celular y en la escuela, son sea, no andas prestando a mil personas para que vean fotos o lo que sea. A veces hay muchas bacterias en la escuela y después alguien te habla y te lo pegas en la mejilla y te salen espinillas aquí por las bacterias. Así que, para evitar eso, este simplemente abran un paquetito de estos y. Son como unas toallitas llenas de alcohol y pues ya las limpias y se desinfectan y no te salen espinillas en la cara. Así que cuando te pidan prestado el celular, no se te olvide sacar una de estas así discretamente y limpiarlo. No la, no la hagas así porque van a, van a pensar que eres una sangrona. Pero lo digo para que tengan un cutis precioso. Y después tengo aquí tres paquetitos de toallitas. Este... Estos son de emergencia. Si quieren pueden cargar con una toalla tamaño normal y después unas, unos panty protectores, creo que se llaman. este Y tampones, no sé qué utilicen, pero siempre carguen con ustedes toallas porque a veces hay amigas que están de emergencia. Yo siempre tuve compañeras en donde siempre se manchaban, siempre. Y a mí me gustaba decirles, oye, este, toma, te presto mi suéter o cualquier cosita porque... Es muy vergonzoso, la verdad. Bueno, es incómodo. Así que siempre tenía a la mano toallitas. Cuando tenía solamente una y andaba en mis días, sí les decía de que no tenía porque nunca sabes. Y al rato nadie interpreta, pero bueno. Y chicles, chicles. Es muy importante que tengas chicles, pero no solo una caja, sino dos. Yo no tengo dos ahorita, pero les recomiendo dos. ¿Por qué dos? Porque ya ves cómo es la gente con los chicles. ¿Alguien escucha esto? y ya todos voltean a verte y dame uno y ahí van todas las manos de que denme uno y entonces así como que ay, como que ay mis chicles, ahora tengo que comprar más y no es por ser coda, pero es que a I mí mean, come on, tráiganse sus chicles no me quiten los míos así lo que tienes que hacer es haz de cuenta que esta es solamente una cajita y esta es otra cajita de chicles así que pasa un chicle para acá, lleno y este escóndelo en tu bolsa y cuando saques tus chicles y todo el mundo te esté pidiendo, dile, ¿sabes qué? Solamente me quedaba uno. Y ya no hay. Pero lo que no saben es de que tenías otro paquete. Así como que, ja, ja, ¡Qué mala soy! Pero es la verdad, chicos. Me gustaba compartir. Me gusta compartir cosas, pero no chicles. Porque no solamente compartir uno, sino diez. O cinco. A menos de que quieras comprar unas cinco cajas de chicles a la semana para todos, pues... ¡Qué amiga tan, tan linda! Y después tengo... ¡Ay! Aquí está. Tengo mi... Espérenme. Tengo mi cepillo de dientes. No es ideal cargar uno grandote. Les recomiendo unos chiquitos que tapan. Este es... Nomás, nomás tengo esto aquí por el momento, pero les recomiendo que tapen sus, eh, sus cepillos de dientes porque cuando se los lavan a veces van tan apurados de que no los secan bien. Y lo meten aquí y se mojan sus cosas y se hace un cochinero. Así que, compren un cepillo de dientes que tenga su eh, tapita. Es muy importante que se laven los dientes en la escuela, chicos. No, a nadie nos gusta alguien que tenga mal olor en la boca y hablar con ellos. Y como estás rodeado de gente, así como que la gente te evita. Y a la próxima vez ya ni te van a querer hablar. Así que es muy importante que caren con un cepillo de dientes después de que, de que coman. Así que, y una pastita chiquita. Si van a cualquier hotel, la mayoría de los hoteles venden venden te regalan pastas chiquitas, así que tráigansela con ustedes, pero también venden chiquitas de Colgate o Crest o whatever o lo que sea, pero pero ya no tienen que cargar todo el paquetote. Y después tengo no sé por qué tengo tantas plumas, pero tengo aquí cuatro plumas, este, importante que tengan negra, azul, Háganme cuenta que esta es roja y háganme cuenta que esto es un lápiz, ¿ok? So, siempre carguen con estas cuatro o simplemente con una. Una pluma les puede salvar de muchas cosas porque a veces nadie te quiere prestar sus lápices. Nadie te los quiere prestar. Así que, muy importante, carguen con sus propios lápices. Una historia chistosa. A mí me roban todo, pero tenía una bolsita microscópica con puras plumas rositas o... Oh, bueno, roja, pero por fuera era rosita, una negra por fuera. Perdón, una que escribía de negro, pero todas rositas, todas bonitas, y me las robaron. So tengo una suerte que me roben cosas. Pero bueno, whatever. Ay, sí me dolió, ¿sabes? Pero ni modo. Y luego. Y luego, luego, luego tengo aquí una USB. Este. Hay unas que venden super bonitas hay unas personas que las pintan con uh, con es un tipo de masita es es cómo se llama holy mary clay no es cómo se si es dice en español polimeria o sabe qué pero en fin este hay gente que las decora con eso y son súper divinas o puedes ir a comprarlo a. a Cualquier tienda, plazas de la tecnología, creo que se llaman, y venden unas USBs preciosas. Así que siempre carguen con una USB porque nunca sabes por cuándo vayas a necesitarla, que, que alguien te pase datos y para no andar imprimiendo o molestando a la gente, simplemente, ay, pásamelo. Pero no vayan a copiar tareas, o sea, tampoco. Hagan sus propias tareas, pues pueden lean entiendan lo que están leyendo y les juro que sus exámenes se les va a hacer más y fácil. por último tengo aquí dinero dinero chiquito este digo poquito dinero les recomiendo que carguen con mínimo de este como unos yo no sé cuánto cuesten las comidas y si 20 30 40 pesos pero carguen ese dinero en su bolsa por si un día se les olvida el lonche esto me ha pasado tantas veces de que mi mamá me hace lonches y se me olvida cargarlo, llevan o traérmelo, lo que sea. Y, y ya cuando esculco mi mochila, así como que, ay, ¿dónde está mi lonche? Si ustedes tienen mamás afortunadas que les preparan el lonche y todavía se lo ponen en su... Se lo meten a la mochila, qué afortunado. Por favor, aprovechen, chicos, de que sus mamás les hacen lonches porque ugh, yo... A veces se me olvidaba y me sentía tan mal y cuando llegaba de la escuela me lo comía, pero ya estaba como que aguado mi sándwich. Así que carguen con sus lonches, pero cuando, si un día se les llega a olvidar, ustedes saben que en su kit de emergencia van a tener dinero. Este, muy importante que, que tengan su dinero porque a veces he prestado a las amigas, es de que préstame dinero. Y a veces la amiga es muy buena no te presta pero al rato te anda cobrando o, si, si, o o no te dice nada y a ti se te olvida pero la amiga así como que ay no me has pagado y se siente muy feo este yo creo que a muchas personas les ha pasado en donde prestas dinero y nunca te lo regresan si vas a prestar dinero depende de cuánto sea tómalo como perdido mejor o simplemente de que le vas a ayudar a alguien así que carguen con su dinerito para que no tengan que molestar a, otras, a otras personas y no se van a enojar contigo. Me ando parando cada cinco minutos para ver si sigue grabando esta cosa. Pero chicos, eso es todo lo que tengo en mi bolsita. este Yo ya terminé la escuela y ya fui a la universidad. Ya terminé, ya. Uf, ya. Ya terminé. Bueno, todavía no termino porque tengo que seguir estudiando. Este, pero bueno, ustedes están en la primaria, secundaria o en la prepa. Les recomiendo muchísimo que carguen con estas cositas. Les va a sacar de tantos apuros, no tienen idea. Este, hay unas cosas que utilizas más que otras. Así que si un día sientes de que tienes demasiadas cosas y si andas sacando cada cosa y dices, ay, no lo ocupo, el día que llegues, esa. El día que llegue, esa vez en donde necesites, por ejemplo, un desodorante porque lo sacaste, te vas a quedar así como que, ay, ojalá, te vas a quedar así como que, ay, ¿para qué lo saqué? ¿Para qué lo saqué? Chicos, y eso es todo lo que tengo en mi kit de emergencia o de supervivencia para la escuela. Recuerden ustedes de cargar cosas chiquitas. No se vayan a llevar sus cosas de todos los días que usan en su casa porque luego se les va a olvidar. o eh, Es más fácil que lo tengan en sus mochilas, así que carguen con cosas chiquitas. No como esto ni esto. Carguen con cosas miniatura porque es más fácil y porque no las van a usar todos los días en la escuela. Pero sí va a llegar la, la, el día en donde los lleguen a usar y si los sacan de sus bolsas o algo van a se van a enojar y van a decir, no porque lo saqué, y pues nadie te va a prestar un desodorante o un cepillo de dientes, pues me entienden. Chicos, eso es todo por el video de hoy, no se te olvide darle un like si te gustó, no se te olvide suscribirte en la parte de abajo para que no te pierdas ninguno de estos videos, no se te olvide seguirme en todas mis redes sociales, se las dejo aquí de este lado, tengo Instagram, Facebook y Twitter, me pueden seguir por ahí, mandarme fotos, comentarios. Este, si quiero un video en especial, déjenme saberlo acá. También tengo un canal de peinados, este, un canal de vlogs y mi último video para que vayan a checarlos o a verlos. Este, Chicas, los quiero mucho y nos vemos en mi próximo video. Adiós.